Nuestro objetivo aquí son dos, ¿no? disfrutar de, de esta maravillosa cultura que no conocíamos y empaparnos un poco de lo que aquí nos enseñáis y, y a su vez impartir este workshop que estamos ilusionadísimos de comenzar con, con ello. Sí, vamos a estar dando talleres por toda Latinoamérica, empezando aquí en Ciudad de México y bueno, va a ser un curso completo de fotografía de stock para gente que o bien ya es fotógrafo y quiere ampliar su mercado, gente que quiera tener un segundo ingreso extra como un trabajo online o para alguien que ni siquiera eh, ha empezado con la fotografía o tiene sus bases y quiere dedicarse 100% a la fotografía de esto Lo que más me gusta de Adobe es que está como incluido en todo el paquete de Photoshop, Lightroom, que al final todos los fotógrafos trabajamos con ello y es tan sencillo que tú estás trabajando desde el mismo Lightroom, estás editando las fotos y las puedes subir. Además, hay muchas agencias a las que es difícil entrar porque te hacen pruebas de nivel, etc. En Adobe, todo el mundo es bienvenido y ya vas a vender en función de tu nivel de fotografía. Todas las fotos tienen que tener el foco correcto, que no estén movidas, que no tengan un exceso de ruido. Luego, depende de cada colección que quieras eh, introducirte, Tienes que tener pues que las, las fotografías cuenten una historia, ¿no? que, que te creas un poco lo que, lo que quieres transmitir.